Internet tiene tantas cosas gratis. Mejor dicho, a coste cero. Porque gratis no son. Que pensamos que podemos coger cualquier imagen y podemos ponerlas en nuestras publicaciones. Pues eso es robar. No puedes apropiarte de cualquier imagen que está en internet, y menos si tu proyecto nace desde los valores. Tras cada foto hay una autoría, y es la persona autora la que decide si te permite usarla y en qué términos o si no te lo permite. Copyright, copyleft, creative commons… es todo un follón que igual te has puesto alguna vez a investigar y te ha parecido demasiado complejo. Pues ahora puedes conocer algunas ideas básicas para que sepas qué imágenes utilizar y de qué forma. <coughs> O si eres una persona creadora, para que aprendas a aplicar las licencias adecuadas en tus obras y que no te las roben. En el curso de comunicación transformadora conocerás todos los recursos que utilizamos en guaitala para descubrir imágenes e iconos libres de uso o a unos precios súper razonables. ¡Corre a escuchar el audio en la descripción!